¡Chey! ¿Qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos, yo les traigo un nuevo video. Eh, desde hace mucho que no se habló. Eh, es una realidad. Tampoco he hecho gameplays desde hace mucho tiempo. Y chicos, todo eso tiene una explicación. Todo comenzó a... Eh, hace... Unos días atrás, hace unos meses atrás, que unos días, atrás, en el que yo dije, oye, quiero hacerme un video. Pero para eso tenía que dejar de grabar los gameplays porque el micrófono era bastante difícil de iniciar. Entonces que, que para ahorrarme más tiempo, pues comenzó a hacerlo. Después me di cuenta de algo más sencillo todavía, que eran los videos. Vídeos de lo que vendo, cosas así Pero yo quería darle un poquito así como de variedad Entonces que traje más personas que hagan esos videos Entonces, vale chicos, sí lo sé eh, Vuelvo a hacer un tomate No sé cuánto ganaba lleno el tomate mayor Vamos. Ah, no. Entonces, vale chicos, otra vez Qué casualidad, de eh. De regreso en regreso. De en quemadura en quemadura. Yo con la misma camiseta. Y hey, chicos, eh, muchos dirían, ¿cómo te quemaste? Fui a la playa. ¿Cuándo fue? El 21 de agosto. Fue cuando fui. O sea, el del domingo. O sea, ayer. Bueno, mi ayer. No sé cuál sea tu fecha, pero mi fecha es mi ayer. Pero vale, chicos, ese no es el tema principal. El tema principal. ¿Por qué ya no subo vlogs? Mi gameplays Ok, con los blogs pasó algo muy curioso. Eh, la memoria de la cámara que es esta, que es la del iPhone, se me llenó. Me tocó borrar muchos videos que tenía ahí de, de videos de YouTube. Y me tocó esperar cuánto tiempo llevo. Llevo tres minutos, llevo muy buen tiempo. Ok, chicos, pues me tocó borrar muchos videos, muchas fotos muchas eran innecesarias y pues chicos eh, ahora sí puedo hacer el vídeo común todo eso por cierto déjame ver si una cosa no a no, no me enfoques a mí vale, no me quiero enfocar a la puerta pero pero la camiseta sí la enfoca verdad enfoca la camiseta pero no me, no me enfoca la puerta me pero vale chicos, pues, y lo que empleé, ya saben por qué es lo que voy a explicar al comienzo ese video. Sé que mi pelo es una basura, pero chicos, disculpen en lo que hay, no me he cortado el pelo desde, desde la vez pasada que ustedes me vieron con el pelo corto. Ok, vale. Eh, y muchos estarán diciendo, pero ¿cuándo vas a volver definitivamente? ¿Cuándo vas a volver definitivamente? ¿Cuándo vas a volver a subir videos? ¿Cómo es? No... No tengo respuesta para ello. Seguramente para el 2018 ya hayan empleado de nuevo. Cuando ya haya solucionado el temita de la, del micrófono. Pero como mi micrófono está un poquito jodido de iniciar y, y no es un micrófono, es una cámara, de hecho. Pues me encantaría que ustedes le colabora, me colaboraran a mí. Eh, en la descripción estará mi Patreon, mi, mi Patreon, no sé yo lo voy a llamar Patreon, en el que me pueden apoyar con pequeños ingresos, con pequeñas inversiones de un dólar, de, de, de dos dólares, de lo que ustedes quieran. Eh, y el que me y el que me ayude con eso, pues saldrá saludado en el próximo vídeo, obviamente. Entonces, vale chicos, ya lo saben. Eh, no fue un vídeo tan largo, duró cinco minutos, por lo menos de los que estoy grabando, ahora pues estoy larga a ocho, a nueve, a diez. Y vale, chicos, pues voy a poner tema de relleno. Ya esa era la intención principal del vídeo. Esto, es como, un noticio, ¿no? Esto es como un noticiero, ¿no? Esto como un noticiero. La noticia importante, ya la dije. Ahora falta el resto. Eh, muchos dirán: ¿Por qué el sol te está pegando en la cara? Ok, nadie me debería estar diciendo eso. Pero es que, chicos, estoy grabando en la ventana para que se vea bien. Porque miren cómo se va a ¿Ya lo vieron? Espero que no haya enfocado y me ya ustedes ven el cuarto así oscuro, eh Eh, chicos, el cuarto es así El cuarto es oscuro Bueno, en realidad cuando abro la ventana, ¿no? La, la, la cortina Me toca abrirla, o si no, no se ve nada Se ve igual Vale, chicos, pues ya Eh, eh ¿Qué era lo otro que iba a hablar? A ver, será un pequeño corto que está cuando recuerde que era lo otro No mames tengo un grano. No mames, pusieron la canción de despacito ahí atrás. No mames. Ok, chicos, ya no puedo hablar más. Ok, ya mejor me despido, chicos. En la canción de despacito la están como subiendo. ¡Estoy haciendo un medio, ¡Órale! Ok, chicos, ya. Eh, me despido acá. Ahí están poniendo la, la, la, canciones. Y vale chicos, espero que les haya gustado este video. Recuerden darle un me gusta, comentar si les ha gustado el video o si el tema les ha parecido un poquito bueno. Denle like, cada like es un apoyo para que vuelvan los gameplays. Y los vlogs, los vlogs no no No tanto, pero sí los gameplays, los gameplays. Si quieres que vuelva los gameplays, suscríbete. Si quieres que vuelvan los vlogs, dale a like. No, bueno sí. Eh, activar la campanita de notificaciones, que se me olvidó decirlo. Porque yo subí un video que tuvo como 5 visitas, no, YouTube no lo anunció. Porque me imagino que ustedes no activan la campanita de las notificaciones, no entiendo por qué nunca lo habéis dicho. Activa la campanita de las notificaciones. Si quieres que te siga llegando una notificación, si quieres que te llegue una notificación cada vez que yo subo un nuevo video eh, comenta en los comentarios cualquier mierda y podrías llegar a. a y si me da muchas gracias, pues me, me lo podría poner acá en el siguiente video, en el siguiente blog. Blog, no video. Video no prometo nada. Pero vale, chicos, eh, disculpen por no subir videos tan seguidos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós con el reloj super tragoso. O sea, estoy vestido igual. Ok chicos, ya. Estoy con la manecilla.